Uh, ¿Cuántos uh, siding lleva en una escuadra? Como este tiene 8 8 1 cora y por 12 Dos. pies Lleva 15 uh, Siding en una escuadra Entonces si Depende, ya se está cobrando cuánto se estará cobrando la escuadra. Si estamos cobrando, un ejemplo, estamos cobrando a la escuadra 150, entonces 10 dólares cobramos por poner una, un pedazo de salir en la casa. Entonces, cada pedazo son 10 dólares, pero en la realidad no, no pagan así. Así que saludos y suscríbete, síguenos sí, sí, para más.